Ha llegado la hora, chicos. Muy buenas, chicos. ¿Cómo están? Bueno, en este momento ya es de noche. Ya son las 7 y 2. Les voy a mostrar en este momento con mi celular, chicos. Bueno, en este momento pues tengo las 7 y 9. Bueno, en el computador tengo las 7 y 2. Bueno, pero no hay mucha diferencia. Ya... Es de noche chicos, ya tenemos el juego, la verdad que en 5 minutos ya estaba descargado La verdad que lo descargué como a las 10, 11 de la mañana Pensé que iba a tardar más, pero bueno, ya tenemos el juego Amnesia En estos momentos me dirigiré al escritorio Como podrán notar en este momento, chicos, aquí tenemos el juego Amnesia Ya 100% descargado y bueno, algo que les quería contar antes de iniciar Es que este como es mi primer gameplay, la verdad quería contarles Nunca había hecho un gameplay de terror, nunca como tal he jugado un juego de terror de este estilo ya que soy una hembra total para jugar todo ese tipo de juego La verdad que soy bastante cobarde, con nada estoy gritando <risa> Nomás una vez que jugué Sophie's Curse No hice el gameplay, lo jugué solo como por recochar La verdad que apenas se me parecía Sophie gritaba como una niña Así que bueno chicos, la verdad espero que no se asusten por mis gritos Espero que se asusten por el juego Y bueno, no siendo más, vamos a darle Bueno chicos, importantísimo Luces apagadas Vamos a poner un diadema, ya sé que no son gamer. Bueno, bueno, algunos se preguntarán que si vendo periféricos gamer porque no tengo unas. La verdad pues que no la necesito con esta, me sobre me va a estar. Ahora que tiene muy buen sonido. La única luz que voy a dejar es la de esta linterna, esta lámpara que tengo aquí. Ya que si la apago, como pueda notar, no se ve absolutamente nada. Y la idea es, tampoco es, la idea es tampoco esta. Vamos a dejar encendida esta lámpara para que por lo menos pues me cate. Bueno, voy a dejar una ventana abierta para que me entreguecito. Porque la verdad que está haciendo calor aquí en mi apartamento. Y bueno chicos. Vamos a amnesia. Bueno, chicos, vamos a ir al juego. La verdad, que espero que no sea muy terrorífico. Como les digo, soy muy, muy cobarde. Eh, vamos a ver qué nos dice acá: Quality. Y voy a ponerle. High. Eh, lenguaje. Que espero que esté español. Sí, bueno, que sea subtítulos. La tarjeta no está lista. Se si utiliza la configuración más, más próxima a G4. Bueno, eh, media. Bueno, de bueno amor, en media, pues, porque. Demol en media, pues es la configuración que me ha puesto en este juego de Opciones gráficas, eh, alta calidad, eh, media, eh, sonido. Bueno, chicos, vamos a los y Vamos a iniciar juego. Vamos a ver cómo nos va. Frictional Gaze, Sheen's Run, Gamma. Vamos a subir un poquitico el brillo. Que se vea un poquitico el cuadro. Este cuadro continuar. Bueno, vamos a subirle un poco más de volumen. Jugador. Vamos a poner nuestro nick, el curioso LOL. Crear. Seleccionar. Bueno chicos. <ríe> Tengo bastante intrigar cómo nos va a ir. Vamos a leer partida nueva. Empezar nueva partida. Sí. Estoy nervioso chico, la verdad. Me está cargando, vamos a ver cómo lo va chicos. Quien se convierte en bestia se libera del dolor de ser humano. Doctor Samuel Johnson. Bueno, eso parece como un salón. Ya Papá, bueno, para que lo leo si es... Papá, no me mates, por favor. Pero vemos unos rayos, chicos, como cuando está lloviendo. Ay, esos cantitos así, lo escucho. Ay, ya me asusté. Yo me estoy escuchando ese disparo, creo yo que es. Viendo. Vamos a ver qué ocurre. Espero que no sea de la verdad. Papá, papá. Bueno, ocurrió un accidente, creo yo, en la fábrica. Bueno, está como recuperando el sentido. En la habitación mmm, se ve un poco borroso. Está abriendo la puerta. ¡Ey! Estoy nerviosa, chicos. ¿Qué pasa? Amnesia. Bueno, me imagino que hará alusión al título, no. Amnesia, que no recordar. lo que pasará. Está como enjaulado, creo yo. Ahí le cerra una puerta. ¿Quién? Ya lo descubriremos. Eh, Se volvió a desmayar, creo. Odio ese cantico. Lo odio. Ya estamos jugando, chicos. Si tratan de ponerme... El eh, personal trata ah. de ponerse de pie. Vamos a ver. Es, es difícil moverlo. o sea, Es como que se regresa solo a un punto. Ya me estoy moviendo, chicos. Bueno, chicos. Eh, como veo... O la persona está como drogada, por decirlo así. Bueno, aquí creo, creo que ya recuperamos la visión. Eh, vamos a ver por acá qué hay. Dice... En mis sueños veo a un hombre vestido con piel de jaguar y emplumado como un santo, un santo sangriento. Lo que vino el corazón no lubricó, aplastó el mar a su paso y no liberó a todos. El calor fétido de la selva se refleja en algunos puntos detrás de mi frente. La sien palpita y la sangre me hierve dentro del cráneo. Es como si hubiera dentro de un ente vivo una rata, una maldita rata, royéndome el cerebro, comiendo para abrirse camino hacia el mundo. Ni el audano logrará saciar su hambre infinita. Oigo a mis hijos jugar en la buhardilla, pero me invade una sensación de terror, no de amor. ¿A qué se debe estos pensamientos desesperados? ¿Qué? ¿Y ¿Aquí qué? Pero no escape. A ver, ¿qué más? Eh, puedo interactuar con las cosas. Eh, bueno, sí, puedo mover la silla. Dejémosla eh, por aquí. Me puedo mirar al espejo. Eh, ¿puedo abrir? Ah, puedo abrir el cajón, chicos. Eh, la Biblia. Ve la Biblia en juego de terror, que también es muy bueno. Voy a abrir. Bueno, eh, no puedo coger nada más. Eh, bueno, no sé. Vamos a ver. Eso está todo. Espere, Todavía no me he pasado nada. Con M podemos ver esto, no sé para qué vamos, Estoy oprimiendo, puede ser un teclas al azar A ver qué funciones podemos hacer Si nos podemos agachar, quiere decir que va a subir Puedo saltar Puedo correr Ay, me asusté con mis propias ¿Qué es esto? Me asusté con mis propias corridas Sí, vamos a abrir la puerta Bueno chicos, tengo mucho miedo Y no he empezado al... Pa papi Ve a ver si nos, si nos encuentras. Chicos, tengo mucho, mucho miedo. Ustedes los canales del gameplay, yo creo que lo van a disfrutar bastante. Desactivé la sincronización vertical. Vamos a ver por acaso esto que es un baño. Vamos a ver que por acá. Esa puerta la puedo cerrar, pero no la cerramos en el momento. Me pone el espejo, no se puede ver el espejo. Bueno, vamos a ver por acá qué hay. Esta bañera. Bueno, algo ha pasado. No sé a qué se debió eso A qué puedo abrir esto por acá Puedo abrir esta vela, ¿no? Puedo abrir cajones, ¿no? Bueno, por aquí como que no mucho puedo abrir esto no. Esta puerta está abierta Vamos a ver en qué momento nos echamos un buen susto Como les digo, yo soy muy cobarde Esta puerta está cerrada como con Llave, como con seguridad Al vale, igual esta Bueno, vamos a entrar a esta habitación ¿Esta habitación de esta ahorita? No te comí la mano y vi el charco de sangre entre las piernas. Has vivido lo suficiente para ver a Edwin, pero no a Enchis. Yo cuidaré de ellos, amor mío, te lo prometo. No, no entiendo nada. ¿Una máscara de cerdo? Odio los cerdos en los juegos de terror. Uy, me pareció que una cara ahí de terror. Bueno, era... Ah, para aprender a apagar nomás. Eh, dejamos la mola, pues, apagada, creo yo. Yo creo que si apagamos estas dos linternas. Algo va a suceder. Otra máscara de cerdo. <ríe> Me siento tan raro jugando un videojuego de terror. Como les digo normalmente, yo no juego nada de esto. Y bueno, espero que la experiencia no vaya a ser tan asustadora. Como les digo, soy muy cobarde para todo este tipo de juegos. Bueno, vamos a irnos por estas escaleras. Creo que con él puedo ver a un lado Sí Creo que eso no va a servir papa, papa. Por aquí Por aquí, papá Y la luz empezaron a titiliar No ¿Qué es eso? Una pelota Ah, si la cojo Y la tiro Ah, la puedo tirar A ver qué pasa ¿Me la devuelven? Mucho miedo, chicos ¿Qué fue eso? Eh, bueno, la pelota está la que no han tirado. Puedo abrir esta puerta... Mierda, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Esa puerta se abrió? Vamos a seguir investigando un poco más. Mierda, otra máscara de cerdo. ¿Será que hay que recolectarlas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto no se puede abrir. Un sueño fácil. Me desperté solo en una casa en silencio. El sonido de los niños eh, ausentes es como un sepulcro oscuro y fecundo que me invita a descender a la roca donde probablemente solo encuentre cadáveres. No importa mis hijos me llaman no, no importa, mis hijos me llaman y debo responder. Los encontraré. Vamos a ver qué pasa aquí, chicos. Me hace, yo no sé por qué me hace mierda. H1, no sé qué pasó. Se ha añadido una nota. ¿Trasado? Estoy sí, nerviosísimo de los povos Creo que suena. Camina muy duro. Vamos oh, a abrir esta puerta de poder. No. Adivinen, tengo ir acá arriba. Estoy es seguro que viene un susto. Bueno, no. Va a la M, que vea lo que se movió arriba. Chicos, yo no quiero subir. Pero toca. Tengo miedo. Mira un hombre malo. ¿Cuál hombre malo? Tengo miedo. No, no, no, por favor, esa musiquita no. Por favor, esa musiquita no. ¿Eso qué es? ¡Mierda! Uno niños. Farol. para F para al Bueno. Es que soy mi cobarde de verdad. Aquí están corriendo los niños. Puta sonidito, lo odio. Ah, ya sé, ya sé. Toca a correr esto. Creo que hay que agacharnos. Y lógicamente hay que entrar por acá. Tengo mucho miedo chicos hiding, Estamos escondidos papi ¿Dónde hijos? Por favor no me vayan a asustar Por favor no me vayan a asustar Por favor no me vayan a asustar Bueno, fue pues fácil ¿Por qué me hacen eso a mí? Ah, Estoy seguro que va a pasar algo Estoy segurísimo que va a pasar algo ahí Estoy segurísimo Segurísimo, cae por ahí Aquí Aquí ni nada, vamos no a seguir. Voy a pararnos. ¿Están meciendo? ¿Solas? Chicos, créanme que me dan ganas de dejar el gameplay así, no jugarlo. Es que soy muy cobarde. Voy a entrar acá a ver qué hay. Tuvieron un arma, pues aparece alguno y enciende una bala. Mierda, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí, para entrar acá. Yo creo que toca entrar acá Yo creo que toca entrar aquí, chicos No, no, no, no Este de peluche que Déjame lo quieto mejor que pare, como feo Me pueden jugar los cubitos ¿Pero qué es lo que suena? ¿Niño llorando? Toca bajar las escaleras porque esa Esta puerta está cerrada ¿Abajo qué hay? No Se sé ve como grande Esta parte de abajo No entiendo quién construye Daddy. Mierda Papi Papá ¿Dónde está? Tengo miedo tengo miedo. tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Esa musiquita aquí. Qué salón tan grande. Dios mío, yo estoy en una situación así. Primero que hago es un arma. Una escopeta y un cuchillo. Y no el coge una linterna para alumbrar mejor la oscuridad. Creo que me veo tenso. ¿Qué pasó? El cayó de cuadro ¿Y por qué cayó de cuadro? ¿Esta puerta puede abrir? Sí Estoy seguro que estoy cerca A unos sustos impresionantes No me va a regresar Yo creo que lo mejor es continuar Ay, chicos, todo cerrado excepto una puerta Créanme que esto no trae nada bueno Ahora esta mierda Una escopeta ¿Puedo coger una puta escopeta? ¡Mierda! ¡Ay, el teléfono! ¿Puedo una escopeta? Díganme que sí Sí ¡Ay! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! no, Eso era para abrir un... Para abrir... Un... ¿Cómo dice? Una puerta... Una puerta secreta o algo así ¿Puedo contestar? ¿Hola? Diga Precious eagle, cactus, Pesada fruta del cactus de águila Ayudamos tengo miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. mueres eres otra vez. ¿Y por qué ese sonido? Que tengo... ¡Ay, aquí a ver el pasadizo secreto! ¡Aquí hay un espejo! ¡Mierda! ¡Los niños! ¡Los putos niños! ¿Aquí qué qué? ¡Oh, Odio estos lugares. ¿Por qué me ¿Por qué? ¿Por qué escogí esto? ¿Por qué escogí esto? Que suena más duro. ¿Esa, esa imagen qué? ¡Eh, mierda! No, no, no. Otra del tipo está teniendo amnesia. Man estas fotos tan horribles. ¿Qué es eso? Dios mío. Tengo miedo aquí qué. Este periodo encierne este de la edad de la razón un <risa> Escucho un sonido por ahí afuera, no me hagan esto a mí Creo que escucho Estoy escuchando algo No sé por qué hago así como si hubiera ver más Tengo miedo y lo peor no ha llegado, estoy seguro ya estoy bien empezando a ver coda, chicos, de ver cosas. ¿Cómo así que estoy encerrado? ¿Cómo así que estoy encerrado, hijo? Pucha, me tocó volver. Ah, no, pero aquí hay como un switchy. ¿Y abre? Eh, sí, se sí, abre. ¿Y qué? ¿Qué hay aquí? Si sí, no hay música de suspenso ni ruido raro, estoy seguro que es porque se viene algo. No, no, no. Hasta el muñeco está nervioso. ¡Ay, Dios mío! El despertar de la casa de muñecas. ¿Cómo así la casa de muñecas? Yo digo los muñecos. El nivel mundo se resulta aquí el 26 de septiembre de 1890. Los ángeles te lloran en la gloria. Tus dientes se vendieron para la muñeca de los pobres. Bueno, vamos a ver en esta parte cómo nos va. Eh, está más oscuro todo. ¿Será que vuelve a empezar como esos juegos que no vuelve a empezar? El mapa es para correr. Aquí volví como un punto de inicio una nota sí dice papá dice que ya no podemos jugar con los animales estábamos jugando al escondite con Cup y vino y se puso a gritarnos justo cuando íbamos a escondernos detrás del osito gruñón osito gruñón no me cuadra mucho osito gruñón me suena asesino peligroso Cup dice que es por las pistolas que hay ahí adentro pero siempre nos deja ayudarle a sacarle brillo Así que no pude hacer eso Ese cuarto está encantado Encantado quiere decir que hay bruja, me imagino Si entras por la noche se oyen los fantasmas en las paredes detrás de las cajas Muchas veces están enfadados o al menos eso parece A juzgar por el ruido que hacen Creemos que por eso se les oye arrastrar las cadenas y dar portazos y cosas así De todas formas tampoco nos gusta entrar ahí bueno, lo de fantasmas me dejó un poco preocupado. Estos cuadros, ¿qué? Parecen como de De la era, época de Jesucristo, no sé. Chicos, solo para bajar. Es, papa? Por aquí, papá. Ven a ver, ¿Qué, ¿Qué? ¿por qué me torturan así los hijos? Si los hijos ya no son así, no me puedo imaginar cómo la fue ¿qué fue eso? ¿Qué mierda. ¿Qué está pasando ¿Qué tengo que hacer ¿Qué fue eso están tocando el piano tengo miedo chicos tengo miedo chicos mierda que es esa música tan horrible que Ahí pasó el peladito pasó el niño esa puerta grande que me puedo ir de aquí está cerrada me puedo ir que salga has ganado aquí que ¿Por dónde voy? No sé por dónde ir. ¿Dónde salió el niño? ¿Dónde no salió nada? Llueva oh, donde no salió nada. Ahorita sale un monstruo. ¡Mierda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mataron a alguien. Creo que está pasando. No entiendo. ¿Qué es esto? No puede leer, ¿no? Piano, ¿me puede tocar el piano? Bueno, ¿para qué me pongo a tocar el piano ahorita? Un texto, algo que me diga qué hacer O solo es de avanzar Chicos, si esto sigue así no va a ser Un gameplay de terror en mi vida No se veo cosas que se mueven o Entonces sea, ya estoy Alucinando el miedo Puta, qué Esta escopeta, que la puedo coger? ¿Por qué no puedo coger una escopeta? ¿Qué es eso? ¿Agua? Creo que suena ¿Va a por acá ¿O okay. qué? Yo creo que sí Porque por donde más Uf, Sigamos ¿Qué es un tapete de león? ¿Mierda un hipopótamo? ¿Animales? Yo no iré a ver a animales La chimba que está cerrado y me tocó ir a ver los animales Dios mío Por favor que no haya nada a Correr vida de los animales, un oso ¿Qué es lo que suena? ¿Por dónde tengo que ir? Es Por acá, yo muy derechito. No voy a ver esos animales tan feos. Si sí, se puede abrir, sí sí si se ¡Ay, salimos! Dígame que ya gané. Dígame que ya gané. ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay, ¿No hay algo que evite que vea así borroso? Aquí va a pasar algo. Estoy segurísimo que va a pasar algo horrible. ¿Puedo abrir estas rejas? No, ¿Están? no. ¿Qué es eso? ¿Agua o lluvia? Debe ser un río o, o algo así Es que no entiendo por qué hace tanto ruido para caminar Ábrete, cesamo. Tengo miedo Cerramos, cerremos, a ver Se como frío Ah, no, es que tengo la ventana abierta ¿Por dónde cojo? ¿Por aquí? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Puedo abrir esta? Sí Bueno, una mesa de Jarby Me gusta Jarvi. Esta puerta ya está abierta. Escucho niños jugando. ¿Puedo de las bolas? Sí, pero yo no acuerdo ninguna bola. Que lo que suena. Hasta ha prendido el fuego. ¿Puedo el fuego para defenderme? Que lo que suena. Que lo que suena. Ah, chicos, yo me agacharía y me quedaría aquí toda la noche esperando para poderme ir. Pero no, toca jugar suena como jugando otra vez este lugar otra vez este horrible y asqueroso lugar pueme por aquí puedo en un palo de golf eh, un palo de golf un palo de villas para defenderme ir okay. por acá chicos mierda ahora va a decir mandus me conoces quién eres ¿Dónde, ¿Dónde están mis acción? hijos Atrapados mandus debajo de nosotros, muy abajo. La máquina está mal, está agrietada, está inundada. Las lámparas están abajo. Los niños enjaulados. Sin ayudas puedo ayudarte a liberarlos. Mandus, establece el poder, drena la inundación y vuelve a arrancar esos que tengo que ir. Hola. ¿Sí? Para regresar afuera, tras de que suena brisa fría, tengo aquí al lado la ventana y está haciendo bastante frío. Pucha, es que tenían plata. O es que tiene una casa embrujada. No sé qué sea peor: tener plata en una casa embrujada, no tener plata y no tener ninguna casa embrujada. No sé para dónde hay que ir. Hay que tener una escopeta. ¿Qué es esto? Un violín. Ya están las partituras. Gustán El... Alemán. 10 Hz. bueno, no entiendo la verdad Vamos Creo que nos sirve una luz prendida O será que es más fácil Yo creo que prendemos las dos luces y va a pasar algo Voy a arriesgarme eh, Bueno, no pasa nada, simplemente quedaron prendidas Gastando luz Va a llegar el recibo de Celsius carísimo Creo que suena Yo no me voy por allá otra vez, toca subir pero por dónde hay que coger, la verdad, no tengo idea. Si no encuentro rápidamente lo que debo de hacer, yo creo que dejaré hasta el gameplay mientras averiguo qué debemos de hacer, chicos. Creo que estamos yendo bien porque la música cambió. ¿Qué suena? Creo que suena. ¡Nos pues animales otra vez! Ah, que otra puerta, pero está cerrada. Espero que no vayan a correr vida estos bichos. Que sería un gran problema ahorita peleando contra un orso hormiguero. verás que estoy jugando como en realidad virtual porque siento la brisa, inclusive. Bueno, porque es que están teniendo mucha brisa aquí en la ventana. Vamos a entrar nuevamente aquí. Hemos quedado a la izquierda, ¿cierto? Ahorita vamos a correr a la derecha. Habíamos ido por allí, está abierta la puerta, pero no fuimos por aquí más cosas Dios mío hijo de pucha que miedo ahora te es esa moza cerrada con baño aquí va a pasar algo aquí va a pasar algo aquí va a pasar algo apenas cerca segurísimo bueno no Quiero ver esta puerta no sé qué hacer no chico no sé qué hacer aquí nota 20 de diciembre de 1899, voy a recibir una visita del distinguido profesor, ha venido, profesor ¿ah? bueno, ha venido a evaluar mi salud mental tras mi larga ausencia del club, pero no soy estúpido, viene de parte de ellos, a espiarme, cuando, hace, cuando se echaban al destripador muchas veces lo llamaban para pontificar sobre, sobre laceraciones o sobre órganos ausentes. Ahora viene a mí para rendirme pleitesía y halagarme, con frases como, entre comillas, mi querido amigo, todo debe de estar en duelo o vamos a echar un vistazo a tus motores. El triunfo de una era no sabe nada sobre pérdidas, nada sobre el sacrificio, pero me pregunta cómo voy a negarme, eso no haría sino remover más las cosas. ¿Por dónde estamos? estamos? allí en este baño Esta puerta está más cerrada Que los bancos de los domingos Nuevamente por acá Bueno chicos, estamos nuevamente aquí Donde están esos candelabros gigantescos No tengo ni la menor idea Por dónde hay que coger Ahora un pasadizo secreto Ahorita como cuando movimos la escopeta me Puedo invocar el genio Para decirle que me saque de aquí La máscara de cerdo Vea, vea, vea, chicos. ¡Ey, mierda! Una puerta secreta. También se puede mover, ¿no? ¿Este usar me quiero lo puedo mover? ¡No! Era una puta puerta secreta. Y yo como un bobo me voy a meter. Ahora vamos bien esta vaina. Estoy muy gordo para pasar. Chicos, tengo mucho miedo. Tengo muchísimo miedo. Yo dije que iba a alguien y se encontraba ahí. Y encontré por donde quedaba. Bueno... Tengo Altísimo Miedo Lo que suena Ah, no, era un perro en la calle <risas> Disculpe Pero ahora sí que lo que suena Mierda, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, esto era la parte que salía ¿Eso que son planos? Mierda ¿Qué fue eso? Herramienta, no puedo con un martillo para defenderme Para que toque quedarse en la cabeza a alguien Que no me mate Ahora dónde debo coger No, oh, pero debe ser por acá donde más puedo hacer O será que al, al hacer esto abrió una puerta ¿A una puerta de las principales Creo que tendré que regresar Sería un poco el martillo para quedarse en la cabeza de alguien Creo que hay que regresar Espero que estos bichos estén vivos Bueno, ahorita peleando Contra un búho Creo que suena Creo que suena O sea que ya podemos entrar acá ¡Sí! puta. ¿Qué voy a hacer? ¡Sí! Y me cerró la puerta así Me la cerró otra vez Creo que voy a regresar otra vez Y volver a abrir eso No chicos, ya no me va a hacer lo más ¿Qué voy a hacer? Me va a revivir animalitos no, Ahorita no hay condiciones para pelear Contra un, que es un hipopótamo pero me será una puerta Está cerrada Bueno, pues la música está cambiando Me he regresado ¿Me puedo ir? Estoy la persona mirando a ver si me puedo ir Nuevamente voy a subir La cerrada Vamos a ir más rápido porque la verdad ya me desespero Ir lento Bueno chicos, ya llevo un ratico buscando No he encontrado absolutamente nada No sé por dónde es esta puerta Vamos nuevamente a salir De pronto, yo que sé Regresándome, o oh, bueno No sé, por acá ya una puerta secreta Vamos a ir por acá, no, un búho o sea... Bueno, nuevamente llegó llegado a esta parte de los animales Esto que es una colección de mariposas Pareciera si ya me deja ir por acá Aquí fue la puerta que me cerraron Bueno chicos no, no he encontrado el camino La verdad que ya le he dado como tres veces la vuelta A la casa completa Nuevamente he regresado por lugar y todo eso No he encontrado absolutamente nada Creo que voy a dejar el video hasta por acá Pues para, tampoco para hacerlo tan largo eh, Pues esta va la primera parte No sé en cuántas partes irá que haré de este juego Este gameplay de amnesia Pero bueno chicos, vamos a lo hasta por acá Vamos a guardar partida bueno, si quieren la segunda parte, pues por favor me lo dicen, eh, me lo dejan en los comentarios para continuar. Bueno, y nada, la ha pasado un buen rato, me ha asustado, la verdad que sí me ha asustado como pudieron escuchar esos gritos, no fueron fingidos, y me metieron buenos sustos. No soy tan cobarde como pensé, pensé que me iba a asustar mucho más, que me iba a poner a sudar, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, fue mejor de lo que pensé. Vamos a ver el video está por acá. Eh, voy a subir la segunda parte, yo creo que mañana como especial noche bruja. Y nada chicos, muchas gracias y hasta la próxima. Chao.